Cuando yo llegué de la escuela, yo la vi y, y mi corazón como empezó a, latar, a latir mucho. Ya. Alejandro. Una vez en la escuela, fueron a llamar a un niño para que saliera. Pensé que era yo y salí. Después me di cuenta que era a otro niño. Subí y al profe. Me dañó. qué pena pasar. Me llamo Sofía y tengo 7 años. Eh, un día, cuando yo estaba en mi casa, un día cuando yo estaba en mi casa, una amiguita me trajo un perrito y un gatito. Entonces, en mi casa yo tenía un conejito chico, el gatico, que era la hermana así. Entonces, el gatito, que era grande ya, eh, tenía como tres años, 4 años, eh, no sé si fue sin querer o jugando, me mató sin querer al conejito. Y el perro, el perro ladró y ladró tanto que lo mató los dos y no puse a llorar mucho porque de, de repente. Mi mamá me compré unos pececitos y ahí se me puse feliz, pero jamás en mi casa quise ni gato, ni perro, ni conejo. Ahora voy a contar un sentimiento de molestia. En la escuela hay niños maranteros que a veces como me interrumpen, como que me molestan, me distraen. Eso me lo hace mucho, eso me hace mucho. En fin, y cuando yo y con yo dos unidos o tres trabajando juntos son muy difíciles de ir a, a veces uno basuro y otro también, pero bueno, la mayoría algunas veces van como molestándome juntos. Me llamo Luisito, de, de muchos años. Yo me asusté cuando mi hermano me enseñó una película de terror en su celular De un pez asesino que mataba a mucha gente eh, Por eso se llamaba él Me llamo Paola y tengo 7 años Y le voy a contar una historia muy triste Sobre el perrito Rocky Y un día estaba pasando con él Y él estaba un poco viejito Y por eso se me murió Porque yo jugaba con él Él era cariñoso y punto final. muy contento porque con es la primera vez que tuve hola me llamo Lorena Pistaluga y quiero contar una historia cuando estaba viendo una película de terror cuando estaba viendo una película de terror con mi mamá entonces estaba matando a muchas personas y a mí me dio miedo y cuando estaba durmiendo por la noche soñé que estaba en esa guerra y cuando, y cuando venían gentes militares para matar a los a los malos y yo estaba escondida para que no me mataran a mí y entonces cuando desperté era una pesadilla y tuve mucho miedo yo me llamo Carolina y cuando fui a la escuela de primera vez, cuando vi una, una nueva amiga me puse muy contenta porque voy a tener una amiga nueva con que jugar. Gracias. Ya. ya. Bueno, me llamo Sabela, tengo 7 años y voy a contar mi historia, que me puso muy triste. Yo cuando estaba... porque Hola, yo me llamo Sofi y tengo 8 años. Me hizo reír que en el cumpleaños de mi mamá, un primo de mi mamá, en el que mi mamá estaba soplando la vela y le metió la cara en el que mi mamá se notaba el que. Eso me hizo reír muchísimo. Y voy a contar una historia de cuando tuve el cumpleaños. Que yo me puse muy alegre. Y cuando vinieron mis mejores amigos, me, me, me puse más alegre todavía porque lo que importa también es mi que cumpleaños y los amigos. Me amor Yo nada de esto, son perecitos. Me son. son frescos, son fres. Me gusta tener perdido. Soy Jessy. Yo hice un. Así que me puse un poco de y entonces después campo y puse a hacerme de y me puse con Un día estaba en el día de las madres y estaba comiendo con mi hermana y ese día me, me tuve caída en mi diente flojo y entonces mi diente flojo me, lo, me hizo así pero no se caía todavía y entonces me, me, me hizo así y puse se cayó el diente me dolió un poquito pero me puse muy contenta porque ese diente yo lo tenía desde un poquito rato pero a mí me, a mí me sorprendió mucho y me puse muy contenta lo que me dolió un poquito Chao. Yo me he mudado hace un día y tengo 7 años y yo, yo, yo estoy muy triste porque mi abuelo, mi tío, se murieron.